Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión los voy a dejar con lo que fue la primera parte de una nueva juntada marveliana con los chicos de The Marvel Show, los meredores del multiverso y la incorporación de el lado geek donde hablamos de Moon Knight y de Multiverse of Madness en este episodio van a escuchar parte de lo que fue el debate de Moon Knight en el siguiente episodio van a escuchar lo que fue el debate de Multiverse of Mondays. Así que los dejo con lo que fue esa transmisión de Twitch. Y espero que lo disfruten. Oscar Isaac. ¿tú Muy tú bien, bien, ahí está. Este es bien, no trazar, Ese es el Oscar que necesitamos. Ese es el Oscar que bueno. necesitamos. Gracias. Para abrir debate un poquito. Bien, de Amigo, eh, les robo la palabra a todos. Yo creo que es la mejor serie. Y punto final. Tipo es un 10. Bueno, pasamos muy... No, sé, no, sé, si, eh, no sé si... Gracias sí, sí, sí. por vernos. Ya está. Listo. Sí, sí, sí. Si podés, sí como es como que real, lo, real, que, real, lo, real, lo real. único que puedo decir de esa serie es que es perfecta. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias acá. Bueno, <risa> bueno hasta eh, acá llegamos para por la realidad. Sí, mañana? hasta acá. Listo. Eh, no sé otra vez qué. la concha, de la verdad. Ah, no importa. No importa eh, no, nada, vamos, yo sigo hablando, ya fue. Sí, ahí está mi cara. Igual, ¿quién me quiere ver, no? Mientras me escuchen, ¿se escucha bien? No, no. No le digas Si se escucha bien. Es re la vida. Bueno, yo hablo, yo hablo. Opiniones de Moon Knight. Bueno, si quieren empezar, Bruce que ya estaba tan. Ya la dije, ya la dije. Es eso solo, pero te quedas ahí. Te quedas en eso. No, o sea, es que, a ver, ¿qué puedes decir? O sea, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Qué puedes decir? Yo me fijo en las actuaciones perfectas. El CGI es lo único que. fue en L. De a momentos. Pero... Sí, de a momentos, obvio, no siempre. ¿tiene sus momentos. Y, momentos y yo te digo bueno, que pero... el camión, el camión y nada más. Sí. Eh, <risa> el, camión, el camión es nefasto, o sea, es nefasto. Pero bueno, ya mía. fue. Juego de PlayStation Después, no era. Sí, sí. Después, poner el argumento de la serie en general, todo lo que es mitología egipcia, me encantó. Tipo, nunca pensé que me iba a enganchar tanto con algo como la mitología egipcia, o sea, <risa> ¿what? Y no sé, me reenganchó. Después me gustó mucho eh, Laila, tipo en el último capítulo. Ay, sí no, Me fue saco el sombrero, claro. amigo, tipo, fue increíble. Eh, no sé, como que me gustó todo. Tipo, no, no, no puedo poner ninguna de las otras series por encima de Moon Knight. Acá Cami dice que prefiere Wandavision antes que Moon Knight. Bueno, ella, ella es Team eh, Meradedores del Multiverso, igual, obviamente. Bienvenida Cami, <risa> aplausos para Cami. Son series, igual son series muy distintas también. Sí. Bueno, pero o sea, claro, pero si, si en, ponemos, cierto, en cierto, ciertos puntos son distintas. Y en ciertos puntos también son parecidas igual. Son pareci Yo creo que son parecidas, porque está bueno como explorar un poco la psiquis de la gente. Y claro. está bueno el, ese, ese aprendizaje que hace el mismo personaje, ¿no? El principal. Y por eso también creo que esta, sí, está, para mí está en. Estoy pensando, a ver. Sí, es, un, es mi segunda favorita, creo. De, para mí está empatada con WandaVision, sí, si está tipo top 1 Sí, sí eh, eh, Wandavision y Moondead fueron definitivamente las que más me gustaron. Eh, está bien que igual, nada, eh, Loki estuvo buena también, pero no llega para mí a... a o sea, Loki tiene un bache que es... Mm. Es, ah, es que Loki para mí... Es como que no pasa nada. ¡Ay, por favor! No pasa nada. Son Ese solo capítulo, ellos caminando. Lo, o sea haremos okay, Loki. Yo la serie. No, no, pero bueno, pero Moon Knight estuvo buena, estuvo siempre consistente dentro de todo. Un capítulo un poco mejor, un poco claro. peor, pero siempre te mantuvo enganchado. Estuvo, a, mí, a mí la verdad me encantaba Moon Knight y me encantó Oscar Isaac... Me encantó lo que hicieron con Scarab, Scarlet, Scarlet, con, con Leila al final, en el último capítulo. Y, y también me encantó Arthur Harrow, que tampoco lo dijimos, sí, no. la ah, sí. también la rompió. Eh, Aguante eh, Oscar Isaac por haberlo convencido a Ethan Hawke, hay que agradecerle. De, de que se sume al hombre. Proyecto. El verdadero qué hombre. Qué hombre, Oscar Isaac. Eh, yo siempre me voy a... Perdón, yo sí. siempre me voy a casar con Loki antes que con WandaVision. Pero yo supongo que tengo como un amor... Eh, gracias, de, gracias por bancarme eso. Porque a mí también me gusta nosotros más Nosotros empezamos, empezamos con, con, con Loki Y es como que tenemos cierto... Bueno, ustedes, bueno. La, ustedes lo tienen con Wanda eh, Nosotros lo tenemos con Loki Es como que... Tom Houston. Está bien, es respetable Yo igual Loki está segunda ahí cerquita también A mí me gustó mucho pero sí, no hicimos que Moon Knight es top 1? Sí No no, no, <risa> yo dije que no, yo dije que cuando es es es <risa> pero está, está arriba del todo. O sea, uno podría es decir que cara, de es muy las... no, no es la número es muy uno, no está de arriba de todo, está en el top 2 de ah, todo. Bueno, me sí. parece. A ver, no está, no está con Hawkeye y Falcon en the Winter Soldier, ya eso lo sé. Claro, lo o sea, es otro sí. nivel. Para mí, Hawkeye me gustó igual. A mí, a mí también, también, pero es otra cosa. O sea, yo, yo la pondría a ponerle cuarta a Hawkeye. Ay, tipo, qué difícil. ¿Cuál, oh, oh, te la hago más difícil. ¿Cuál fue la peor? Falcon, sin dudas. A mí me gustó Falcon. Yo prefiero ver, Falcon antes que... Falcon, Falcon está bueno. O sea, a mí okay. me gustaron todas las series, pero es como que Falcon es la más, tipo... Yo no lo puedo no decir. No sé. Ya, ya sé decir WandaVision. Sí, es que es lo que Por eso está diciendo era. que no lo a decir. O sea, <risa> Wanda tuvo el mefistazo, que fue o sea, un evento como muy... tuvo el mefistazo y Wanda fue, fue un evento. Fue la primera, todo eso el mundo sí. estaba reenganchado ¿Y cuánta gente de hoy que es fanática del MCU se enganchó con el MCU por culpa de WandaVision? Sí, eso es. Claro. Es muy... A lo que voy como es como subjetivo. Uh, es, o sea, pasa que Juan preguntó cuál es la peor y no sé si la peor. <risa> Pero la que bueno, menos me gustó de todas las series es Wandavision. La menos calificada en todo caso, la que menos te gusta, sí, que es como que yo creo que todas las series están buenas, ¿no? Claro, claro. no, claro, hay claro. Marvel Marvel no ha hecho un no producto. Marvel no ha hecho un producto de, de, de, de serie que haya salido realmente mal. Claro, mm, es eso. todavía. Pero la que Ché, menos porque me gustó por, ¿por qué Marianito fue? no habla? Está nervioso. No se lo escucha no, no, no, se, no se lo escucha, escucha. Ah, no se, no Viste, se te me escucha. parecía, yo veía la boca que se movía y no nada. Pobre él opinaba? Sí, sí, yo te juro que estaba escuchando y no. No, no se escuchaba. No, no. Rayos. Bueno, fue Iba a criticar a <risas> WandaVision y le desconectó. Ahora me escucha. Ya Ahí está, ahí está. Ahí está. No, yo no hablaba porque veía, o sea, como un fiel espectador de ustedes, decidí sí, que hablen ustedes un poco y ahora opinan un poco todo. Yo pienso que Falco es el mejor set. No, mentira. Eh, <risa> <risa> Morbius es la mejor no, película. Morbius. Morbius. Es... <risa> No, voy a, voy a coincidir con... Y acá está, ustedes, estos cuatro de Marvel Show y el merodeal multiverso es, es entrar en una polémica acá entre WandaVision y Loki, pero me voy con el chico Marvel Show, me parece que Loki tiene todo, actuaciones. No muy digo bien, que WandaVision bien. no las tenga, no digo que WandaVision no las tenga porque se le falta el respeto a un producto como WandaVision, pero creo que Loki eh, abrió el verdadero multiverso, que era lo que muchos estábamos esperando y sabemos que... Eh, era lo próximo a venir por parte de Marvel, entonces ya abrir las ramificaciones, presentarnos un nuevo villano, gran villano como es, en este caso aquel que permanece, pero sabemos que va a ser Khan, Man. y va a ser el gran villano de la nueva fase, entonces yo creo que eh, es muy, muy notable también y empezar a ver varias variantes de los Loki y eh, cosas que, bueno de lo que vamos a hablar hoy también va a ser de eso, de Strange, donde vamos a ver las variantes de Strange, y las variantes de Loki ya la vimos en, en esta especie de limbo de, de Loki, digamos. Uh -huh. oh. Además Loki ¿Qué? tiene a Tom Hiddleston y a Miss Minutes. El Screamer de, <risa> <¿Tiene> <risa> el screamer <risa> de Miss Minutes. El Screamer ojo. de Miss Minutes. El primer Ay, Screamer ah, del UCM lo tiene Loki, ojo. No, no. A mí, a mí lo que ah, me gusta pero... mucho, pero me parece que falla un poco con el guión a veces El guión para el, mí es como... Yo creo ¿Eh? que Loki y Wanda bueno. tienen un problema O sea, Loki tiene el capítulo bache total Y Wanda tuvo un bache en el sentido de que no... O sea, íbamos a ver un montón de cosas, supuestamente, y no las vimos Y esas cosas, como siempre pasa, se confirmaron como después no Como dijeron, sí, o sea, no vimos a Doctor Strange Bueno, pero Doctor Strange iba a aparecer Pero no se pudo por la pandemia Íbamos a ver a Fisto, pero no se pudo tal Entonces... Las dos tienen como ¿Igual? un bache. Pero eso también es culpa de la, culpa la serie. ¿Esa, esa culpa siento, de, o sea, de la gente. Eso, eso siento no, que es un, cuando, es un poco el síndrome también. que pasó con Multiverse of Madness. De como que la sí, gente se sabe sí, okay. dónde pasa. También es culpa, el de, el culpa de los creadores. ¿Por qué? Porque nos pusieron un quicksilver que era el del Fox. <risa> eso sí fue como... Bueno, eso también fue un reto. Eso fue un reto. Eso también es fue. reto. Pone un quicksilver que... Por eso, yo digo como que las dos series, no importa de quién sea la culpa, pero las dos tienen como cierto bache. Está bien, en Loki la culpa más de Marvel y en el otro es más la culpa de los fans y de la gente. Pero el bache está, no me importa. Entonces, con Moon Knight eso no me pasa. Y es lo que, lo, lo que siempre hablamos con Mati, la serie Moon Knight es constante. No tiene bache, no tiene... Podrás cuestionar el guión, lo que sea, pero no tiene un bache. O sea, no tiene un capítulo que vos digas, culo, loco, no pasó nada. Tipo, no. Todo, en todos los capítulos bueno. terminás como... No sé, como, en el como una del sensación. Audio, lo hablamos, pero si vos te das cuenta, eh, en dos, eh, en tanto en Loki como en WandaVision, son nueve capítulos, ocho capítulos, nueve capítulos, acuerdo cuándo tiene Loki? Son seis. En, en, en Wanda son nueve. Son, bueno, en Wanda son nueve y tenés esos capítulos baches. Y en Loki capaz que tenés uno solo, como mucho. Y acá tenés seis, como vimos, decís, no tiene baches, pero quizás hay momentos baches. Digamos, de dentro de la serie. Para mí, ¿no? No sé. Sí. A mí o sea, hay, que hay, que hay, hay alguien que está haciendo... Hay algún micrófono que pinchó y que está haciendo ruido. No sé. no sé. Pero, miedo, eh, en fin. Nada, como para mí la, la serie es la mejor por eso, porque es constante. Ahora, eh, si, si nos vamos a fijar por qué personaje nos gusta más, y a mí el que más me gusta de, de todas las series es Loki, por ejemplo. ¿Igual? Entonces... Ponen, ponen, con ese criterio tendría que poner a Loki sí. y no. Igual o sea, te que voy a de decir. ¿no? Te voy a decir que algo que le jugó a favor a Moon Knight, eh, en comparación con WandaVision y Loki y todo el resto, es que quizás el estar más desconectada del MCU le permitió hacer sí. su propia cosa, más que que esperen otras cosas que son, que son ajenas a la historia. Que le pasó a Loki, le pasó a WandaVision, le pasan todas. Que es como, ay, queremos ver este camino, queremos ver esta persona, queremos ver esta conexión. Y acá es como que dejaron que la historia fluya por sí misma y que sea independiente. Eso es eso para mí le ayudó un montón a la bueno. serie. Y creo que de ahora en masa, de más además tienen como que... Y también nosotros como espectadores tenemos que tomar lo que nos dan y dejar de pensar tipo uy, va a aparecer tal, va a aparecer tal sí, otro. O pues quizás también mm. las expectativas se a la mierda como pasó un poco también con los cameos de, de Doctor Strange que no sabíamos, lo sabíamos. Bueno, lo sabíamos eso, eso, sobre tipo... Demás. Creo que con Doctor... O sea, después de Wanda y que, tipo, Wanda pensabas que se iba a ver una cosa no se vio. Tuviste Spider-Man que fue puro fanservice y la gente pensaba que Doctor Strange iba a ser fanservice también entonces tenés como ese desnivel pero hay, hay que entender vale. que cuando por ejemplo Doctor Strange es una película de Doctor Strange tipo no tiene sentido capaz ver un cameo de qué sé yo de Ghost Rider o sea <risa> claro. hay hay, vez, algo, hay algo si que lo pone hablaba gracias, de Ghost Rider si no... concuerdo con Juan en el hecho de que digan che eh, no está en la serie más desconectada del UCM y a la vez es la que más gente atrajo, porque no te hace falta ver 23 películas. Exactamente eso, sí. No te hace falta ver 20 y pico de películas para entender Moon Knight. Es un público nuevo que se renueva y yo calculo que más o menos lo mismo va a pasar con Capitana Marvel, que tenés que ver Capit... Eh, perdón, con... Miss Marvel. Con Miss Marvel, que capaz que tengas que ver Capitana Marvel y nada más, y sabiendo que es un personaje fanático de Miss Ma de Capitana Marvel, entonces capaz que tengas que ver una sola película y nada más. Entonces lo que Disney está haciendo y Marvel también es el hecho de atraer un público, de decir, bueno, te entrego este producto que no te hace falta ver veintipico de películas y tantas series. Doctor Strange y de Multiverse on tenías que ver la serie de los 90, tenías que ver eh, Miss Marvel, tenías que ver What If, tenías que ver Loki, tenías que ver, eh, obviamente, toda la UCM, WandaVision, o sea, un sí, montón señor. de cosas más. Eh, en cambio, nos trae a Moon Knight, que es una serie de... decir No, solamente tiene una sola referencia, que es... La compañía que. El, el plan este gubernamental que está arriba del Bondi. Y Madrid. Y Madrid. Ina, Madrid, Ina, pur, Ina, pur. Ina, Madrid. se menciona. Es que no, ¿no pasa nada, nada si no la entendés a la referencia. O sea, no es que te sí, o sea, no, no cambia nada. Ojo, igual yo, yo creo que a mí me gustaría, por ejemplo, en Capitán América, cuatro que relacionen a, a Laila con eh, Coso, con Sharon. Sharon. Ah, pensé que eh, con Falcon porque los dos son sí. pájaros sí Rock. con sure. y con la hermana y con la hermana claro. de no Power es un rollo pájaro rollo es un escarabajo bueno con el no, y las el, alas, con las alas no carlata. Scarlet, Scarlett Scarlet, Scarab. Scarlett Scarab. Pero, tipo, me gustaría que en los cómics esa es condición. el padre de ella que claro, y de todas claro, formas claro, ahí claro. el problema sería que vos tendrías que ver Moon Knight para entender otra cosa no es que tenés que ver algo para entender Moon Knight eso, claro. eso pero sería claro pero la si lo tienen una creo. referencia solamente capaz que ya suficiente no obviamente sí bueno algo bueno, que ...que debatíamos con Pablo... ...en el capítulo final de Moon Knight... ...cuando hicimos el cierre... ...era que la serie de esto era una apuesta... ...rotunda, totalmente nueva... ...para captar público... ...quizás como, como decía Mariam... ...pero también... ...el apostar por un montón de cuestiones... ...que, que quizás Marvel no estaba... ...no estaba buscando... ...o no, no, no estaba llegando como la cuestión del, de lo religioso... ...o lo, la, la, la mitología egipcia... ...o lo místico, claro. o en realidad sí, hemos visto las cuestiones místicas con Doctor Strange, pero no de esta manera. Y, y si bien Moon Knight es un personaje que para el fandom del cómic es súper conocido y es súper querido... ...no mucha gente que sí el UCM conocía al, al personaje y también lo captó en ese sentido. Eh, captó al fanático del cómic que quería ver a su personaje en live action... Y captó al que viene siguiendo la, la, la idea del UCM de la mejor manera Y logró un producto que, que no se cayó a pedazo, Al contrario, se fue construyendo episodio a episodio Y llegó a tener un, un clímax que, que totalmente no estábamos acostumbrados a ver eh, Vimos un personaje... Ah, encima de esto, una de las cosas que hemos destacado mucho nosotros, por ejemplo Es el tema del... De, del contenido gráfico de lo, de lo violento de la serie, a lo cual Disney no estaba acostumbrado a mostrarnos. Mm. Eh, y piensen también que, por lo menos acá en Latinoamérica, ahora el 29 de junio, vamos a tener las series de Netflix que mm. tienen un contenido violento. Y confirmada una grande. nueva sí. serie de Daredevil. Lo dije se en el episodio viene. Un poco Lo dije en el episodio Que creo que lo que está haciendo Marvel es premiando El público adulto, que lo ves desde 2008 claro. eh, mm. a Aquellos nenes De año? 7, 8 años Que ya tienen Van más de 10 años, estamos hablando De 18 años, 19 años Está premiando un poco al público adulto Con películas como Doctor Strange de Multiverse of Madness Como la serie de Moon Knight Quizás ahora con un poquito de humor, como va a ser la serie de She-Hulk, que también habla sobre un poco más adulto. Eh, yo creo que va por ese lado lo que está haciendo Marvel. Sí, totalmente. Yo también pienso ¿Ustedes que... creen más, que. Yo... Perdón, ¿ustedes creen sí. que Kevin Feige quiere violencia y cosas más, digamos, sí. subidas de tono sí. y Disney yo, no yo le deja? Yo quiero yo todo. Quiero teoría. <risa> Obviamente. Para mí, claro, es diversificar todo. todo. Claro, pero yo creo que hay. Hay que entender que para ver todo el UCM tenés que ver 30 productos, redondeando, ponele. 30 productos totales, eh, y hoy en día, tipo, los pendejos, las, las nuevas generaciones, quieren todo rápido, quieren todo servido en la mesa, y no se van a poner a... o sea, muy poca gente se sienta a ver el UCM desde cero, sin ver nada, sin entender nada, y lo ve todo, todo, todo seguido, todo perfecto, o sea, y generalmente gente de nuestra edad, o sea, gente más grande, no son pendejos más chicos. Por eso es, concuerdo con lo que dice Marian. De que ahora Kevin Feige, Marvel, etcétera, Quieren como... No sé, pre, no sé si premiar. Pero quiere adaptar el contenido. Más para la gente de nuestra edad. Y no tanto para los pendejos. De, encima. Más allá de que lo quieran adaptar para nosotros. Es como que de todas formas le dan como ciertas cosas. Eh, a este público jamás más chico. Miss Marvel por ejemplo me parece una serie que no es que nosotros no somos el target claro no, pero justamente para, para, Miss marvel no. tiene un target de, de más más jóvenes más, más chiquitos eh, pero que justamente es lo que os decís que no, no necesitas ver todo el ucm para ver Miss marvel Entonces, claro que por eso, están, por eso para mí está bien lo que están haciendo es como sí que... sí está perfecto lo hacen bien y entienden bien un poco también cómo funciona las generaciones ¿no? claro todo tal cual cosa. No, igual porque, sí no, no dato de color, me sorprendió la cantidad de nenes disfrazados de Moon Knight en Comic Con sí, en o Comic -Con. sea, con nenes vale, chiquitos sí. tipo, lleno, o sea, no sé si son los nenes. padres o qué, pero fue muy gracioso tipo. lleno de nenes disfrazados, sí a mí también me sorprendió, encima es un disfraz re difícil de hacer y, claro. y estaba, estaba lleno de nenes disfrazados y es como, mirad o sea, a nenes también le gusta Moon Knight, ¿no? es como, llamó un poco la atención. Bueno, pero también volvemos a lo mismo, o sea, Marvel sigue diversi diversificando para captar público, vamos para el comillas nuevo eh, y sigue funcionando porque sigue construyendo las bases ya, Bueno, sigue construyendo los pilares del UCM Y mantiene una idea No se va de la idea del UCM Pero eso no le impide, digamos, presentar personajes Que le gusta al público Y que en un futuro se conecte con el UCM Si no, eh, está bien, nosotros hablamos de Moon Knight y, y en cierta medida todavía no hay una conexión directa Más que las que nombramos hace un ratito pero, por ejemplo, presentan a Miss Marvel, que se va a conectar mucho más con, eh, con The Marvels más adelante. Lo que hoy en día la serie puede presentar algo totalmente distinto y, y no conectar absolutamente nada, si quieren, en un principio, y conectarlo más adelante. Y es un producto que va a captar gente nueva que van a tener que llegar a, y, e incorporarse al UCM eh, uh -huh. y a Marvel le va a salir bien. ¿Habrá gente a la que le moleste eso? Claro. ¿De que no conecte? No, sí, hay gente que le molesta. Sí, hay gente que bien, le molesta. Bien. O sea, a, a sí. mí, por ejemplo, me gusta cuando se juntan todos, me encanta, me fascina. Pero entiendo que no lo voy a tener todo el tiempo. Mm. Pero creo que el momento de más hype es cuando están muchos. O sea, el momento. Batalla final en Endgame, tipo, es como. Tipo, es hermoso, es, es tipo épico. Además. Sí, no olvidemos que antes también de las Infinity War, de Civil War o de todo, bueno, las películas de Avengers, tuvimos un montón de películas que si bien sí. tenían referencias y todo, pero no era que, oh, está todo conectado. Fue como claro. un proceso lento que fue armándose todo lo que fue el Claro, Nintendo. exactamente. Sí, para, y creo sí. que ahora tuvimos, estamos como una, si bien le llamamos la cuarta fase, después viene la quinta, todo, estamos como en un, una era post, ¿no? Sí. Y eh, endgame, en la post... que tenemos que volver... Ah, ah claro. esto es arrancando eso de, de vuelta? Mods saga claro, del infinito. Digamos. Convengamos, claro. convengamos que lo único que unía el UCM al principio era eh, Nick Fury. Nick Fury, más. claro, que lo iba a arreglando. Nick Fury era, era lo único que unía, era en Alexa. la escena post de Iron Man, en la escena post de Capitán América, en la última escena, no me acuerdo si era post-credito la última escena, y en Torque aparece Coulson hablando, ¿Verdad? En, en Iron Man 2, que aparece Olson hablando y viendo el martillo. Eh, y después, bueno, en Thor vimos un poco a Nick Fury, Coulson, Hawkeye. Eh, y en Iron Man 2 vimos a Black Widow. Pero. Y era eso y nada más. No era cuestión de, de decir, bueno, vamos a plantear, vamos a unir. No, sale una película de evento, como fue Avengers en 2012. Y lo mismo va a pasar, me atrevo a decir, de acá cinco. Sí. Seis años, quizás. ¿Cuándo tendremos? Secret, Wars, ¿no? Secret War. Yo calculo, yo calculo que va a ser un Avenger 5 y, uh, al estilo Secret Wars. Para mí uh -huh. tiene que ser Secret Wars. Después de lo que pasó con Doctor Strange y The Multiverse of Madness, calculo que va a ser por ahí. Y pero ahora es que tenemos evoluciones y todo. Ahora hay un montón de cosas que está todo preparado para Secret Wars. Pero Secret Wars Secret está cantadísima. Sí, totalmente. Sí, Volvamos sí. a Moonlight igual. Eh, sí. Personaje... <risa> volva, personaje Personajes favoritos. Demon Knight. Eh, Steven. Steven, Steven. Steven, sí, <risa> sí, sí. Lo a Steven. Cómo ¿tío? no quererlo, eh. Cómo no quererlo. es muy buena. Está bueno, es muy tierna. Esta me parece épica. ¿Alguien Pero más? más, allá más allá? O sea... Tienen este dato de que en el doblaje eh, castellano, o sea el castellano latinoamericano, Jake Lockley es argentino. argentino Posta. No lo vi. Te no te lo, te ¿Te juro, por dios. No, no, no lo no lo vi en el doblaje castellano. Claro, pero... No no. Yo tipo, lo vi en lo internet lo... y dije tipo para lo tengo que chequear a ver si es verdad y tipo claro. <risas> y fui y me fijé. Pero. Y, todo. A Oscar Oscar que es de Guatemala? Sí, sí pero no. Claro. En el doblaje él no es. No el no que no. Hacer, sí ¿no? claro claro. O sea, en, en la original sí es Jake Lockley es latino. En cuando, sí, cuando un momento eh. se pensaba que iba a ser como medio acento de New York. tipo sí, pero ahora he a mí me gustó que, igual. También. Eso hoy te toca. ¿Te imaginás que Oscar que que, que Isaac, cámara, encima eh. que tuvo que interpretar a varios de sus personalidades, encima daba la ingenio. voz del doblaje. No, es como que, bueno, ya. Denle Marvel, o sea, ¿viste? Como, el el chabón. Y vendieron Marvel a él para pagarle. Sino como, el chabón actuó en una serie tres idiomas distintos. O sea, bueno. Está bien que claro. el latino digamos ni aparece, ¿no? Pero son tres Igual. idiomas distintos. Es una banda. O sea, tres tres es idiomas la distintos, la rom... no, tres dialectos Le... acentos, distintos. sí. Claro, acentos. La rompió es toda, o sea, honestamente. Sí, es la, verdad, la verdad. La Está... verdad que creo que fue lo... la fue, fue la mejor actuación en toda la serie. Fácil. Es la, es ¿Es la de, mejor, de mejor de actuación de Lucy Claro, Sí, sin sí, duda. sí, lejos. Lo, ¿Mejor? De bueno, pero de Downey ¿De y Sí, no, todo no, la no, no, sí, sí, sí. No sé si los Mejor digo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Nos vamos a las piñas, ¿eh? Mí, no, nos no vamos a las piñas. Nos vamos a piña, las piñas, ¿eh? Si Cuando quieras. Lo voy a decir. No es que casi ni actúa, tipo, es Tony. Claro, Eso es verdad, igual. Es Iron Man. No hace falta. Es verdad, eso. Chris Evans. Chris Evans. es muy bueno, ¿no? No, no, pero Chris Evans tiene esa esencia del Capitán América. No, Tony es un zapallo. Pero eso, se repíremos se a partir repurrió. de, de situaciones. Para que porque, ¿Cómo? claro, lo tendríamos que analizar a partir de situaciones. Porque teníamos que pensar en Robert Downey Jr. en el momento del chasquido. A mí se me viene a la cabeza Tom Holland en No Way Home. Sí, eh. También son No, pero piensen, o sea, pero es muy piensen subjetivo. Que Oscar Isaac, es como las series. Oscar que en una serie interpretó a tres personajes. Es que para mí es. Y en es, un episodio es, hace es la verdad. transición sin movimiento bueno, de cámara, igual. sin pero nada para, que para, es para. espectacular. acá, bueno, acá ven, y si se... también lo hizo, ¿eh? ¿Quién? Frank? ¿Quién? ¿Para sí, quién? Claro. claro, eso quiero decir. Acá se viene la verdadera grieta. ¿Mejor que Elizabeth Dolce en el Multiversos Mandes? Chicos me voy, eh, no, no quiero participar de Yo eso. no sé, no sé. Eh, Banken, sí. Elisa, bueno, Elisa, Elisa no dicen es, que... es una actuación de Oscar. Yo vale. volvemos dije a lo la mismo. Series de Marvel. No, claro, bueno, no, Juan es como que se trata no, no, de las sí. manos. Me quedo la, no, me, no, yo me quedo en la serie. En la serie <risas> es se Es que si no es un montón, o sea, si no es un montón, no sé. Y, pero que... pero las series son parte ¿sabes o sea, para mí hay sí, que bueno, verlo todo Pero ¿verdad? pensá pero, que ¿verdad? también vos en una serie tenés mucho más lugar Exacto. para desarrollar un personaje elizabeth Olsen también sea... estuvo en una serie Ahí está pero para bueno, mío, ahí está. la rompió, o sea, para la, la, rompió. la verdad, igual en la, se, rompió en, en la serie Isaac elizabeth 11, en, Claro, si, en, no, en, si en nos enfocamos en, en, en, en, en la serie Oscar Isaac Ojo igual con esto que están diciendo Porque más allá de que las series dieron lugar a mejor desarrollo de personajes Porque también hay más tiempo Hubo muy buenas actuaciones, WandaVision, en Loki también, en lo que hizo Tom Hiddleston, en Loki, pero sí, también, tío, tío. también está pero muy bien. Isaac en en serie Oscar Isaac me parece el mejor. Eh, sí, en serie sí, pero para mí en el cine en general es Oscar Isaac también. ¿Sí? Yo no sí. veo, pero otra actuación sí. no me Wanda, sale. Me Wanda, Wanda otro y Benedict está. en la 1 de Doctor Strange, sí. muy tope. Sí, Dispare. Yo diría que Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda, Wanda en el momento de que Wanda. está en el... Está arrodillada en el terreno ese y la mina llorando y creando todo esta, este domo gigante uh -huh. es actuación para Oscar o para Emi en este caso es para es actuación para Emi fue nominada dice, no que nominación? claro, sí. eh, estuvo nominada eh, pero Oscar Isaac me atrevo a decir que como no sé quién lo dijo creo que lo dijo Juan eh, cómo es que el chabón agarra el espejo del auto y dice mm. bueno Steve te toca a vos y el guaso es otra persona es otra sí. persona es totalmente otra persona Sin y no se ellos. lo reconoce entonces yo creo que va más por ese lado claro, de que yo le, yo diría que la mejor actuación del UCM por lo menos para mí para mejor, mí. mejor que Josh no, Brolin igual igual no esto se está Brolin en el no, lo, en, que, en, que, en Infinity War me saco el sombrero Pero en Endgame dejó muchísimo que decir ah, Para bueno. mí Josh Broin pues no está Wanda, ni en el top 5 es eh, ¿eh? o sea, la mejor villana no. bah, Ahí no está verdad, diciendo no, eh, Cami no. que sí, Elizabeth sí. Olsen Tuvo que hacer 6 o 7 actuaciones distintas Según el capítulo Es verdad eso igual, es barbaro, igual verdad. A distintas eras Y es más que a distintos personajes Algo no, que le suma más Algo que le suma a Elizabeth Olsen Los primeros capítulos los grabó con público en vivo O sea ahí con una hora de teatro bueno, pobre, también. Paul Bettany ni lo mencionábamos. Che. Paul Bettany, un genio también. Pobrecito. no, pero pobre no a ver. Hay, Paul Bettany cuando rabia, rebella, rebella. no es un personaje que se tenga que ver ¿Qué nivel? está pasando? Y se levanta así. en la, que, en la cocina que aparece Pucky Silver. Pocket Silver. También. Mm. Yo, sí. Bueno, entonces. Es que cuestión. Ay, yo, ojalá Isaac. Sí. yo, no sé. O sea, me gustaría. Por, por la complejidad del personaje, y sí. Es que es Pero eso, o sea, tenía es un lauro Mucho Multidos más difícil es, muy buena. es como que, para mí Es que, es que hay que juzgarlo tipo, por, En cada caso individual sí, porque, Para mí hay que juzgar no. por situaciones Por, si no por películas, ahí... ni siquiera por UCM no. Es como Bueno, en de... serie estamos todos de acuerdo que sí, sí. Bueno, a <risa> sí. sí, bueno. no de Dentro de una serie sí el tema sí. es que hay personajes que los conocemos de antes y tuvieron mucho más tiempo como para que nosotros nos afiancemos y, por la sí. historia, como son. Por ejemplo, Robert Downey Jr. ¿Cuántas películas lo vimos a Tony Stark? Claro. Eh, ¿Cuánto sí. nos, nos empatizamos con él? Nunca el... me llegó al corazón. No, no. ¿What? ¿Qué? No sabe eh... lo que dice, está delirando. Deza de ¿Desarrolla esto? Por eh, no menos, Mati, de sacalo, por favor. Sí. ¿Hay que <risa> ah, ¿No era el episodio afuera. de silver esto? Ah, perdón. Ah, oh. ah, yo ¿Hablaste mal de Tony ahí? No, me acuerdo. no creo que no. ¿No te fuimos a la... la mejor ¿no te fuimos actuación a ver, es tú, bueno? Mark Ruffalo. Boludo. No, igual le estoy jodiendo. eh. Igual Machine. <risas> War War Machine. Ma Rondi. La mejor actuación es la de Fiona. Ah, no, pará. Oh, ¡Ay, no, no! Me pegaste, ¿dónde vas? Oh, la mejor oh, actuación la oh. tiene Drax. Con tantas palabras y deciste a la Haciendo invisible. Ustedes piensan no, para, que lo matan eh, a Drax. Tachala también hace una actuación de la concha de la Lora. Sí. Eh, sí, hay eh, buenas actuaciones. Hay muy buenas actuaciones, la verdad. Hay que, muy buenas actuaciones. Y hay que tener general. en cuenta que Chabu estaba Chris Pratt también un problema me gusta bastante. Gigante. Sí. En Infinity War, Chadwick Bobman estaba en una situación delicada. Sí, y Guaso ¿no? estaba hecho uh -huh. bosta. Sí, sí. Déjalo. Pero bueno, entonces, coincidimos en que Oscar Isaac es el mejor. Eh, actor digamos, en, las series. Series. en series, en películas, bueno, es, por es lo muy, que el personaje le puedo dar, sí, o sea, con el, claro. lo que, sí, pues lo puedo, Mira, porque puede haber sirve. salido claro. increíble o puede haber salido muy mal. Y salió sí, muy ac sí. ac Acá vamos a hacer una grieta. Voy, voy a proponer algo: ¿es el mejor Ay. actor de la fase 4 del UCM? Sí, no, sí, no. sí, no, sí. no paren, pero actor, ser. o sea, pero, a, era, era, era. O sea sacamos a Chris Evans, sacamos a Doug Downey Jr., a Josh Brolin Sacamos a todos. De la fase 4, ¿cuál es el mejor actor barra actriz de Lucer? Elizabeth Thompson. Pero es que la tenés a de la tenés a Benedict. Pero, tipo. O y Benedict, Benedict también. ¿Vos Benedict perdona, Perdón, vos preguntás. No, Mira, Tom, no, no. Tom Hiddleston. Hiddleston, Hiddleston hablar. Tom Hiddleston, la Tom, Hiddleston, deje son, deje Tom Holland. Tom Holland. Andrew Garfield. <risa> <risa> <risa> permiso, no, permiso. Se, se, se quedó infinito. duro, Mariano. Se quedó duro. No Mariano. podría. Ya está lista. No puede creer. Dijo La abuela de... La abuela de... William Defoe, muchachos. William Defoe. Bueno, entonces, en todo caso, podría hacer la pregunta reformulada como actores emergentes o actores protagonistas nuevos. de la... Sí. Actualmente, no, no, decir... protagonistas de historias, quizás. Hayley Steinfield como... Eso te decía, ¿qué es eso, Phil? ¿Qué es ¡Elena! Entonces, claro, no, ¡Elena! Emergentes Elena. Emergentes oh, no, ser. no, sí, chico, sí. no, <risas> Todavía falta para... no Donofrio, por... por... muchachos? O sea, teníamos, teníamos para tirar y una Pero técnicamente no. no es emergente, porque ya... Ya estaban bueno, así, la verdad. Pero bueno, lo volvimos a ver. ¡Charlie Cox! ¡Juan Cruz! ¡Charlie Cox! ¡Juan! Ah, chicos, escena chicos, del ladrillo! Quiero decir que esta es mi última juntada marbeliana, porque ya la semana que viene me voy, me voy a filmar eco, así que nada. No, no. <risa> bueno, y actores... Eh. Y actores que no, O sea, personajes que no hayan gustado... Que, Uy, que no gusta. hayan gustado. The Moonlight. Eh, Moon Knight. Moonlight. Ah, estamos hablando de Moon Knight. <risa> ah, <hola, hola>, <risa> eh, yo The tengo Moonlight. uno, eh, no quiero faltar de respeto a la familia ni nada. Pero el actor que se murió. Ah, sí. Eh, me pareció un personaje completamente. El que tenía random. el. Sí, que, tenía el que, el era que era Midnight Caballo, Midnight y... el... y... sí, Mina el... el... Mina el... Sonic. No, no, no, para en el... mí, el no el... Collector, no sí. sé qué. Midnight Man. Midnight Man, Man bueno, había aparecido. Sí. <ríe> Toda esa escena me pareció sí. random, igual en general, diría sí. yo. O sea, pero... estuvo buena yo, en la pelea, men... pero fue medio random. Yo me quedé pensando que quizás eliminaron varias escenas con él de la temporada, me parece. Puede ser Sí, yo sí. Puede ser, sí. Tipo, lo justo y suficiente. Pero él falleció cuando ya estaba editado o la editaron después? Sí, él falleció antes de que se la serie. Sí. sí, que se estrena, claro. sí, pero ya habían editado y eso. Es que a él, lo a él lo presentan como ser el nuevo villano de la próxima temporada. Seguramente. Y... Sí. Bueno, ahí Cami dice que por ahí lo mataron en postproducción. Sí, puede ser. Claro. Puede ser. Para mí, claro. sí. Para mí, había algunas escenas que le daban a no. él algún otro pie. Oye, encima es verdad que no queda, no queda claro si se muere. tipo no, nada claro, más. Le, le tiran un soco. Sí, claro, sí, sí, sí. Quizás por eso quedó medio, medio raro. Pero... Pero tampoco o sea, creo que entra claro. como, como personaje que no gusta, no, no sé. Claro, si no, o sea. No cuenta cosa ni como personaje. Nada, sí. Claro, Ahí Nico dice que sacaron escenas. Lo leí porque dijo cuenta? que no lo leemos, entonces. ¡Ay! Pone, Nico. Pero si, lo cansele, que, bueno. si, si lo único que dice Nic es que quiere que Bruce lo, lo mantenga. Nico, sí, me, no nada, habla por, nada, Nico nada. me habla por privado porque no estoy leyendo el chat ni me dice cosas como que estamos hablando acá. Y dice, me ah, cansele, ¿cómo van a decir de... tal cosa de dos carajes? <ríe> bueno, yo le tengo que responder porque, viste. Yo sí tuviese que elegir. Tipo, a mí me gustaron todos los personajes, pero si tuviese que matar a uno, creo que... Creo matarlo, que mato a matarlo, asesino? O sea, matarlo de, de decir que no me gustó, creo que abajo a Mitt. O sea, a Mitt como personaje, ¿no? Sí, de los tres Sí, tipo, como sí matar a claro. Y poner... Sí. Y va a ser más que... flojito. Yo, todo, porque... a mí los que, que me gustaron... la mejor! Ningún, ningún <ríe> dios me gustó. Digamos, ningún avatar de los otros dioses me gustaron, por ejemplo. No, el hipopótamo no. Es no. ¡Avatar! Ah, avatar. no, es verdad. Avatar, sí. Los otros, los otros Avatar son re, re X. Tipo. A mí lo que o me sea... parece es que es raro que el, el Avatar más picante, que creo que era el de Osiris... O sea, tipo no tiene poder el chabón, tipo no hace nada, solo tira bolitas. Claro. No, no, algo no aparece, que me no quedó... No nada. Ahora que dicen también algo que me quedó en el tintero es la relación de, de la diosa... El no, cónyuge, no, la manera? otra. La de la sí. música Quedó en la nada. Son sí, por nada. ejemplo Sí, eran nada, salieron. Claro, me no. o sea, no, no hubiese gustado. Una chongueadita. Claro, un... chonguearon de sí, dioses. Quizás, quizás vemos a un nuevo, un nuevo avatar de. Ay, era? era Hathor. Un avatar, eh, sí, claro. Puede ser que nada. explashen en Thor. Sí, ah, puede ser. Porque en sí, Thor la tenemos a Bass. A Bass está. Va sí, va Ajá. a haber varias eh, apariciones de dioses, supuestamente. Y sí. sé, no tenemos la introducción mí no vamos a ver a nadie. de los dioses egipcios Tenemos la introducción sí. de los dioses nórdicos Y ahora va a salir la introducción De los dioses los griegos. Los griegos. griegos Del Olimpo uh -huh. los griegos. Bueno, Entonces, Zeus. los eternos, los eternos eh, Ahí están los eternos. Yo no veo, no veo tanto cameo de, de dioses egipcios Sí, eternos. no empecemos a manejar con eso yo, No, de es egipcio no No, no, creo, no. Egipcio, no, o sea, no creo Pero Bass es, sí. es, di es dios egipcia No, o sea... no, ya sé, pero por lo menos de los que vimos en Show. ¿no? Ah, pasa, no, no, no. pasa, pasa que Bass también es como egipcia pero está en Wakanda Claro, es como que bueno, representación doble Originalmente es de la... Y pero Wakanda está ahí en África Es como Messi que juega en el PSG y en la selección Claro Claro ¿Ustedes dicen que Konju no va a aparecer en Thor? No, ni en Thor. No. no, no. Ojo, me encantaría, ¿eh? Porque Conju lo amo Yo porque... Yo Pero lo amo. O sea, sí, sí. por mí, métanlo en cualquier lado, pero... Eh. Eh, Ahora, ¿y la, la escena favorita de la serie? Eh... Ay, cuando Leila se transforma uh... en el Scarlet Scar. <risa> che, es un momentazo igual, ese. Sí, <risa> eh, no, es difícil igual. Eh, oh, a mí man. me gusta mucho... Eh, el capítulo de, de Steven y Mark que atraviesan todos los pensamientos, todos los recuerdos. El 5, eh, ese, es ese para mí es el mejor capítulo. Es el mejor, sí, sí. El mejor. Me quedo con la imagen del nacimiento de Moon Knight, por ejemplo. Ese eh, también muy fuerte. Y tratando un de capítulo. pensar. Quedó medio chico ese, ese momento, ¿no? Como que fue un no. tremendo momento. y... Boom, para, mí, no, para mí, sí. para mí los o sea, fue para muy bueno, sí, sí, pero quedó como sí, ahí. A la el momento Uf, favorito para mí es cuando Mr. Knight y Moon Knight empiezan a, a pelear combinados, sí, la pelea, la pelea final. Todo, sí, claro. sí. La pelea final, que aparecen combinados ellos y pelean juntos, me parece. Se están, se están olvidando, olvidando de lo que es... Otra escena que es muy fuerte, que me vino a hacer la cabeza, fue cuando el nacimiento de Steven. Oh, sí. sí, Esa no, escena sí. fue eh, me, tremenda me, bueno. Es que ese capítulo me destruyó en mil, mil pedazos capítulo mal, ¿es Fue el 8 de todo el 5 Bueno, pues... te están olvidando de una eh, escena muy importante A mí, yo les digo mi preferida, y una no sé si es muy importante, pero es muy tierna Cuando están en el ship tratando de armar el rompecabezas de las telas Que es la primera vez que él cambia en cámara, o sea, y es tipo... Yo me he olvida, olvidado olvida que, no. que es un mismo actor, tipo, para mí eran como dos personas distintas totalmente. Yo, ¿Tipo, yo, yo, decir yo creo favorita. que Pablo estamos pensando en la misma. Paren, paren, pare o sea, que yo no lo radísimo, pare, pero que Yo lo voy a decir. Paren, no, pare, yo digo, y me confirma. Bueno, Seba, que ya Eh, ahora me olvidé, pará. Vale, boludo. Dale Bruce, decílo, decílo. Yo la digo, yo la no digo. Ah, me acordé, me acordé, me acordé. Dale, la de cuando cambian <risa> la eh cambia de de Steven a a Mark. <risa> <¿Cuál es el> <risa> ¿Cuándo? <risa> ¿En qué momento exacto? ¿En qué momento? No, no o sea, que... No, cuando dije cuando lo, lo de que no hay no hay no sé el número del episodio, no me acuerdo. Cuando están en el en el desierto, que están ah, y bueno, que la que dijo la... Ah, lo, la que hijo, claro. El espejo. A ah, me no, gusta cuando no, van de no. colectivo. ¿Es la del espejo? Sí, claro, gracias es tu turno. ¿no? Y... Claro. Y se pone a mi, mi escena favorita es cuando. O sea, la primera vez, digamos, no la, la del baño, sino como que la primera vez que eh, se transforma en Moon Knight, pero no la, la del baño, sino como cuando están peleando en el, en el, el bus, digamos, caro, por ahí. Claro. claro. Eh, que de, después de transformarse en Mr. Night y todo, esa escena tipo de acción peleando con el, con el bicho me encantó, porque estaba la luna de fondo uh, y, y la persecución y por, lo por los techos. Sí, la, eso me sí. Los techo, sí. Pero, pero. Ah, no era. La, o sea, esa es la escena que más me gustó a mí. Pero ah. creo que la mejor escena mm. es la escena post-créditos. Ah, ah sí. escena es brillante. Sí, bueno, no, es no estaba obvia. pensando en eso. Yo me había quedado pensando en que una de las cosas que hablábamos mucho del, del CGI malo, entonces me quedé pensando en la escena del movimiento de, la, de las noches con Steven ah, y con bastante Esa es buena Está buenísimo, muy buena, pero... pero es muy falopa. A mí sí, muy muy claro. claro. Falopa. Para mí fue un poco, claro. Para <ríe> mí como, fue un poco como, wow. como eh... Too much, pero Creo que ese este fue mi capítulo menos favorito igual. ¿Y, momento, la, y la peor escena, la peor escena. Para la, la del camión. La del camión, sí. ¿Sí? Y cuando oh. Moon Knight vuela. O sea, ¿por qué Moon Knight? Ah, eso. Sí. ¿Cuando, sí. No, cuando va tipo Jet. No, no vuela. No vuela. Aterriza con estilo. No vuela. Como vos. Caer con estilo. Cuando va como Jet, tipo ahí por el, por el, por el cielo, tipo en el último La pelea de los dioses gigantes tampoco me gusta. No, no, esa no, me, no, me no. gustó. Es me... tipo Power Cuando Conju le, le pone es que, el coso en la garganta. Es que me, me gustó también la o imagen revés, de ellos, ellos chiquitos con ellos de fondo claro. peleando. Es, eso me gustaba a mí. Tipo. Ah, sí. Había algunos movimientos que se me hacían medio raros. Más que nada con Amit. Conju me pareció que estaba bastante bien. Pero Amit, como que. Eso estuvo bueno, pero sí. yo no entendí. No, el, el... No, eh, eh. Nos trabamos. El, el, los bichos gigantes, ¿hacían. Eh, o sea, ¿destruían cosas o.? Lo hecho, no, si estaban en el desierto es que estaban, estaban como de la pirámide. en el desierto al lado ah, de la pirámide. Claro, claro, o sea claro. Si estaban no, en la ciudad sí estuviera. hacían guerra todos supongo Claro, y aparecía y... el Megazord claro, Pero es altófato. Claro. <risa> oh, pará, otra, de... escena, otra oh, escena Que es muy ¿no? buena la, la, Dejen hablar la, la parte que a mí no me gustó La parte que a mí no me gustó fue el hecho de que me haya dictado sí. a mí Que harto jarro se cargó a todos los avatares de los dioses Eso lo odié Mostrán un poquito Mostrame mm. un poquito cómo sí, un cuarto sí. carro se cargó a todo. No, no me lo pongas todo muerto de, adentro de una pirámide. Eh, y encima tan poderoso que es Osiris. Se lo tendría que haber recontracargado y sin embargo no. Bueno, sí, yo me esperaba dije. una pelea un poco más seria sí, claro, sí, sí, es, no, es el fenómeno Illuminati. O sea, sí, sí. <risa> <risa> no, sí. Sí, ese, ese cónclave de los avatars a mí no me gustó. De hecho, cuando los introdujeron en el capítulo ese. Tampoco me gustó mucho cómo estaba el interior de la pirámide de de Isa, me un poquito más. Y otra cosa rara pero, en el final, bueno. hablando de eso, es que a Harrow no le dieron trajes, como que era el único que estaba ahí con, con sí, la camisa. Porque, porque Amit eh, fue tipo, bueno, vos no tenés Plan no, cultista, no, no, no había, no había tipo, presupuesto. Amit dijo no tengo presupuesto. Te perdono, pero no. Bueno, pero tenía el bastón ese. O sea, como sí, que el no bastón tenía, era tenían, tenían que elegir, o traje a Laila o traje a Arthur, y menos sí, mal que sí, les hicieron no, le no, ahí, recortando presupuesto. Che, ¿qué hacemos? Sí, verdad. Igual buena Dejarle el pijama a Arthur y ponerle el traje. Claro. Pasaba la que tenía, tenía, tenía los vidrios en el pie y no se los podía sacar. La verdad. Claro. Ahí está. Eso era muy importante. O sea, si, el, si, el, si le ponía un traje era como que iba en contra de sus principios. Claro. ¿Alguno sí. entendió igual eso de los vidrios? Yo eh, creo que... Exacto. Que... Eh, claro. Para mí es como sí, que él sí, se, pero... auto, se autocastiga porque es como que él, él no, no tiene las balanzas balanceadas. ¿viste? Entonces es como que... Pero, en, me, ese, pero no en ese momento no lo sabe. No, pero él, viste que decía pero sabe que, que pensaba iba a hacer cosas. que. No, sí lo sabía, porque cuando no ella sabía. le dice que sus, sus balanzas no están balanceadas, él le dice: Tipo, pensé que todo lo que había hecho las iba a balancear y no. Uh -huh. Claro, no, porque bien, eh, yeah. Amit castigaba a futuro, no por lo que se había claro. hecho, entonces como sabía que iba a ser una mierda de persona, ya estaba como... Básicamente. Ya fue. <risa> igual, igual es como que a Amit le chupó un huevo su, su ideología y sus cosas, sí, y dice, uh, nada. sí. nada, vos tenés todo desbalanceado, sí. no, imparta, vení, sí, no, me no me importa, vení, no importa, sí, no el salir, a ver, quiero, dale. Voy, dale. A vos, vos sos mi pichón, vení para acá. Eh, bueno, nah, pero, eh, ¿qué, ¿qué esperan de la, de la serie, del personaje, para lo que queda del MCU? Lo vamos a volver a ver, Midnight Esa es off, la gran pregunta. Eh, Midnight Sí, off. Yo creo sí. que lo vamos a volver a ver, pero no sé cuándo. O sea, no, no, no sé si. Quizás. A qué? ver, hay, hay que ver qué pasa con todo lo que es Blade y sí. Werewolf by Night y todo ese tipo de cosas con. Ay, ojalá lo para, para mí no, no hay contrato. O sea, Oscar Isaac o sea, no renovó contrato. Para mí, para mí va a pasar lo siguiente. Eh, yo creo que una segunda temporada de Moon Knight va a ocurrir. Sí. Van a volver a, eh, a retomar las bases de la primera, pero va a ser una temporada que va a seguir separada del de, de UCM como hasta ahora. El tema es que quizás el final va a conectar más con, por ejemplo, los Midnight Suns, o sea, pero para sí, mí bueno. va a ser dentro de un par de años, no va a ser. Ojo, ojo, que puede pasar lo que dice Bruce y, de, eh, y a la vez lo que decía Mati de que eh, Moon Knight se une a los Midnight Suns con Bywars, White Knight, Blair, Doctor Strange, puede salir Punisher. Y, sin embargo, no perder el hilo en su serie. Porque sí, claro. puede ser que su serie siga desconectada y que de eh, Midnight Sun sea otra cosa aparte. Que es un poco es lo que, que hace muna en los cómics. O sea, temporada de Moon, no hace falta que esté conectado Claro. claro. claro. Según tengo entendido, muna y en los cómics también es medio así. Es como que de repente aparece random en otras tiras y, pero claro. mientras como que sus tiras siguen como claro. así su propio. Yo, yo lo, lo que más apuesto es, Midnight son eh, tipo, para relacionar a un UCM, y en la serie de él creo que la segunda temporada tiene que estar Bushman tipo eh, tiene que volver sí, digamos que, ese chabón que mencionaron igual para mí es la idea o sea ya pensá que, que dioses tipo avatars de dioses quedan dos o tres él y, y listo y encima y nosotros viene no Gor es como que tienen que una va a matar guerra a todo. quizás la Gor. segunda temporada es más es más terrenal en ese sentido Uh -huh. claro, puede ser. Que es más, más de, y esta de... es más como Mark eh, buscando. O sea, Aparte, de granza, bueno, tenemos a Jake también. Claro. Sí, una exploración sí. más de es... la enfermedad. De él la... va a ser el malo. Sí, él va a ser Mark el malo. Viviendo claro. su vida y mientras Jake claro. ahí matando a todos los tipos. Con... Sí, sí, literal. Sí, sí. Yo creo que va a ser gran parte el hecho de que ellos intenten, entre Mark y Steven, intenten controlar a Jake. Porque seguramente en la segunda temporada, ellos lo que van a hacer van a ver que van a tener más seguidos estos. Eh, lapsos mentales, digamos de aparecer y desaparecer en, en una escena y decir, che, ¿qué pasó? ¿Fuiste vos? No, no fui yo. Y lo mismo que pasó en, en el final eh, y se va a dar más seguido ahora con Conju del lado de, de Jake. Uh -huh. Claro, o sea, bueno, en realidad en la última escena ya vemos esto de que están como tratando de controlarlo Porque si no, no se hubiesen atado a la cama Porque esos dos ya está todo bien O sea, pero claramente como que están tan conscientes de que hay un tercero por ahí Sí, para mí también es eso Pero, no sé, o sea, es como que lo tengo muy claro el futuro del mensaje. Midnight Sons con respecto a UCM y solo la segunda temporada El tema de Bushman, Shake... Esta cosa de que ellos piensan que están liberados de Konju, pero en realidad no están. El mismo, mismo Konsu O sea o que... sea que nada más eh, piensan que lo vamos a ver en Midnight Sons y en su serie. O no, sea, en fin... otro proyecto claro. no. No. Podríamos o sea, verlo capaz más, que más a futuro, en, que... no sé, cuando claro. hagan, qué sé yo, Secret Wars, ponen, o sea, algo así. Sí. Tipo, no, ahí, claro, hay, no, por ahí en Blade yo lo veo Tipo apareciendo, pero no sé, hay que ver cómo viene también el tema contractual. Porque como decía yo, Claire, bueno, supuestamente no, no velitas, hay nada. Confirmado. Prendería Veritas para que bajara esa creación de no contrato. Y después sí. vemos. Después vemos dónde eso, aparece. O sea, o sea, igual, igual que no sorprenda que eso se confirme, no sé, dentro de dos tres meses. A ver, con el éxito que tuvo, no sí, es muy probable. Sí, pero no también es un pibe que está muy, muy activo Una... y tiene muchas, muchos proyectos. Sí, igual. sí, Entonces es como. Una bueno, de hecho, última... está en un tipo. Una de las bueno, últimas puntadas bueno, no sé. maravillosas que hicimos No ah, voy bolero, ¿no? a crear un caso no, porque que diga que Oscar Isaac vuelva como Apocalipsis Spoiler, spoiler, no, no, spoiler Isaac. Una, una de las <ríe> últimas Una de las últimas puntadas que hicimos La terminamos viendo el, el trailer De, ¿cómo es? De Into the Spider-Verse 2 Ya veo que terminamos el stream con Oscar Isaac acaba de firmar contrato Por 150 películas más en el UCM Una cosa así <ríe> <que ríe>